Hola a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro. Eh, en, este, en este eje vamos a trabajar eh, un poco el concepto o la herramienta eh, Wikimedia Commons, que como ya vimos en el, en el encuentro inicial, forma parte del ecosistema de Wikimedia. Es decir, es uno de los proyectos de Wikimedia. Commons es un repositorio multimedial libre, eh, lo cual significa que está pensado para depositar allí elementos eh, de distinto formato. Eh, entre los formatos que, que podemos encontrar en Wikimedia Commons se encuentran eh, libros, fotografías, imágenes, eh, audios, modelos 3D, documentación histórica, por ejemplo, escaneos de, de diarios antiguos o de, o de documentación de otro tipo histórica. Eh, y estas, estos recursos multimediales que se suben deben estar eh, siempre bajo una licencia que permita eh, usarlos de manera libre. ¿Qué significa esto? Que las licencias eh, que se, que se les va a asignar a los recursos que, que publiquemos o que subamos a Commons deben ser Creative Commons eh, Atribución, CC, CC BY, eh, Creative Commons Atribución compartir Igual, es decir, CC BY SA. Eh, otro conjunto de licencias libres, eh, como por ejemplo la licencia GNU o GPL, o bien eh, elementos multimediales que ya sean parte del dominio público. Eh, esto es un poco complejo, eh, determinar siempre si una, si una, si una producción o si, o si un archivo cuenta con alguna de estas características, si es ya de dominio público o si está bajo con una licencia libre. Eh, con lo cual, eh, para simplificar, les, les hemos dejado en, esta, en este eje una infografía bastante sencilla, que les va a permitir a ustedes determinar cuándo una imagen o un video puede ser subida a Wikicommons. En términos generales, vamos a siempre fomentar o darle prioridad a publicar aquellas obras creadas por uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, nunca va a haber ningún inconveniente Si la foto que voy a subir eh, O si el audio que voy a subir Son de mi propia autoría Cuando yo subo una imagen bueno, Por ejemplo una fotografía Tomada por mí A Wikimedia Commons eh, Voy a tener que elegir que qué tipo de licencia libre Le voy a otorgar a esa, a esa imagen o, o a ese audio Por ejemplo Pero también debo tener algunas, eh, algunas, eh, algunos cuidados. Si voy a subir una fotografía que tomé yo, con mi celular, por ejemplo, debo tener la precaución de que en esa imagen no aparezca eh, en un primer plano, digamos, en el centro de la imagen, eh, una marca comercial, por ejemplo, una marca de cualquier producto, porque estoy reproduciendo un logo o una imagen comercial para la cual no tengo derecho eh, de reproducción seguramente. Tampoco en esa imagen, aún siendo una imagen que yo mismo tomé, eh, no debería o, de, o tenemos que tratar de evitar que aparezcan eh, rostros humanos en primer plano eh, o en el centro digamos, de la imagen, porque estoy haciendo un uso de una imagen de una persona eh, para la cual quizás no tenga la autorización. Eh, o en todo caso debería tener una autorización expresa y por escrito de esa persona que me está permitiendo a mí usar su imagen en una, en una obra que va a ser publicada en, en Commons. Pero no hay ningún problema cuando lo que fotografío es un objeto o es un paisaje, o si en, dentro de un paisaje, por ejemplo, aparece chiquitito un cartelito, de eh, alguna marca, digamos, ese no es un inconveniente. Si, es el inco si aparece el inconveniente legal, cuando ese logo de esa marca eh, aparece en una parte central, en una parte claramente visible y que, se, que a la vista está de que es el objeto digamos, eh, que va a llamar la atención en la, fo en la fotografía. El resto, en el resto de los casos no hay problemas. Ahora, cuando la obra que voy a subir no es mía, sino que es de otra persona, eh, siempre es más complejo. En líneas generales se recomienda no subir obras creadas por otras personas. Excepto que seamos eh, o tengamos la certeza de que esa persona o ese autor ya subió su obra con una de estas licencias libres, como por ejemplo... Eh, Creative Commons By, o Creative Commons Atribución Compartida Igual. Eh, a veces algunas obras, como por ejemplo las publicaciones del Estado, se cuelgan en páginas web, y las páginas, por ejemplo de las del gobierno, dicen, por general en parte inferior, que todo el contenido del sitio está disponible bajo una licencia CC BY, o CC BY SA. Cuando eso sucede, cuando en lugar en el que está publicada la obra eh, dice expresamente de que esa obra ya está disponible bajo una licencia libre, ahí no hay ningún eh, inconveniente porque podemos entonces eh, reutilizarla y subirla a, a Commons. Eh, también eh, puede suceder que la obra ya haya pasado a dominio público. Eh, Determinar si una obra ya pasó a dominio público, eso quiere decir que ya pasó una cierta cantidad de años desde la creación de la obra o desde la muerte del autor de la obra. Y pasado una cierta cantidad de años, el autor de la obra deja de tener derechos sobre esa obra. Establecer cuando una obra ya pasó al dominio público es complejo y no es el objetivo del taller detenernos en, en esos detalles. Es complejo porque se tiene que establecer que esté en dominio público para la legislación argentina, pero también para la legislación estadounidense, porque los servidores, es decir, las computadoras donde está almacenado Commons, están en Estados Unidos. Entonces debe cumplir la legislación de Argentina y la legislación estadounidense. Y los años que deben pasar para que una obra se considere ya de dominio público no son los mismos para todo tipo de obra. Eh, existe una cantidad de años para una fotografía, una cantidad de años para una película, una cantidad de años para un texto, para una novela. Varía mucho. Entonces, como para poner una regla general, y para estar casi seguros de que no va a haber, pro, de que no va a haber problemas, en Commons lo que se sugiere es que esa obra tenga al menos 150 años de antigüedad. Cuando esa obra ya tiene 150 años de, de antigüedad de su publicación, es como que hay un 99% de probabilidades de que esa obra ya esté en el dominio público. Entonces es un criterio general que se utiliza para facilitar eh, a, todos los, a todos los usuarios el poder determinar si esta fotografía, por ejemplo, que encontré y que es vieja, si ya la puedo subir, si ya, si ya forma parte del dominio público, o si aún no la puedo subir. Entonces, en síntesis, si es una fotografía que tiene más de 150 años o es una fotografía que expresamente está publicada bajo una licencia libre ahí la voy a poder subir a commons de lo contrario no porque no tengo elementos eh, como para estar seguro y, y podría estar violando las normas de commons y por ende que me den de bajar la, la publicación el, el, el archivo subido como verán siempre es mucho más fácil subir material creado por uno mismo, porque cuando el material es creado por uno mismo es uno el que está cediendo esos derechos de autor eh, a través de una licencia libre. Eh, ¿Cuál es el sentido de usar eh, Commons? ¿Por qué publicar contenido en Commons? Por un lado porque permite eh, democratizar eh, el acceso a la información y además porque todos somos libres o todos tenemos la posibilidad de mostrar contenidos o mostrar una porción de la realidad desde nuestra perspectiva, desde nuestra, visión, eh, desde nuestra visión local. Entonces, de esa manera podemos hacer visible elementos de la cultura o del desarrollo o de la ciencia o de los hábitos, por ejemplo, de, un, de, mi, de mi pueblo, en una eh, plataforma tan importante como Wikimedia y además porque ayudo a preservar esos registros fotográficos digo fotográficos pero en realidad puedo estar diciendo videos o audios ayuda a, a preservar esos registros y a, facilita su difusión a través de un entorno, el de Wikimedia que es un entorno abierto sólido y que está en, contact, en constante expansión por eso es eh, muy útil usar Commons como un repositorio del acervo cultural eh, a través de recursos eh, como, por ejemplo, insisto, fotografías, audios o videos. Bien, eh, visto esto, vamos a pasar a, a ver cómo subir un archivo a, a Commons. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, para eh, subir nuestro material, vamos a primero, dirigimos a commons.wikimedia.org. Como lo ven acá, vamos a encontrar algunas diferencias con Wikipedia. Lo primero es que probablemente les aparezca, bueno yo acá tengo la sesión iniciada, ahí estamos, voy a salir. Probablemente desaparezca en inglés. Eh, en caso de que desaparezca en inglés, van a encontrar en el lateral izquierdo un desplegable donde dice seleccionar idioma y van a poder ponerlo en español. Eh, aún así puede que a veces algunas zonas de la página no se traduzcan y queden en inglés. Eh, otra diferencia con... Eh, con Wikipedia, es que acá sí o sí debemos estar eh, logueados, es decir, debemos tener una cuenta y aparte de tener la cuenta tenemos que iniciar sesión. Eh, ¿Por qué esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Cuando subo una, una, un material, una obra y que es de mi autoría, eh, la, la atribución de esa obra va a ir a mí, digamos. Es decir, se va a indicar que el autor de esa obra es tal usuario. Es por eso que no se permite subir el eh, contenido de manera anónima. Eh, si ustedes ya tienen una cuenta en Wikipedia para editar la enciclopedia, van a poder utilizar la misma cuenta eh, una vez eh, creada, digamos, van a poder también usarla acá en Commons. Si ustedes eh, aún no crearon una cuenta para trabajar en Wikipedia, en la enciclopedia, entonces van a tener que crearse sí o sí una cuenta para poder eh, subir material acá a al, al repositorio Commons. Yo ya tengo una cuenta, así que voy a iniciar sesión. Si aún no la tienen, la pueden crear acá abajo donde dice Don't have an account. No, no tienes una cuenta, únete a Commons, hacen clic ahí y crean su cuenta. Bien, me voy a crear la cuenta. Digo, perdón, me voy a iniciar sesión. change iniciar sesión. Y para subir un material, una obra, voy a hacer clic en el botón Upload, que está en azul, y me va a abrir un asistente. Lo primero que voy a ver es, el, es la viñeta o la, la infografía que le dejamos disponible en, en el campus. Un poco como con una síntesis para determinar cuándo puedo y cuándo no puedo eh, subir un, una obra a Commons. Le vamos a dar siguiente. El siguiente paso es seleccionar el archivo que vamos a subir. En este caso voy a subir una imagen, una fotografía tomada por mí. Así que no va a haber problema. Ahí estamos. En este caso es un paisaje eh, de, de Libera. Así que le voy a dar continuar. Eh, un detalle que no indiqué. Una vez que yo subo una imagen, puedo hacer clic en añadir más archivos y subir varias al mismo tiempo. En mi caso voy a subir una sola. Entonces le doy continuar. Me pregunta si la obra que estoy subiendo es de mi propia autoría, es decir, es de mi tra propio trabajo, o si, es un... o si no es de mi propio trabajo. En función de lo que yo seleccione... Van a, va a, um, el asistente va a bifurcarse digamos y me va a pedir distintos tipos de información como les dije anteriormente siempre es mucho más sencillo subir una obra de mi propia autoría en este caso esta fotografía es de mi autoría así que marco la opción que este archivo es de mi propio trabajo acá eh, me indica o eh, me solicita que ponga o bien que deje mi usuario o bien que ponga mi nombre eh, Dado que luego este va a ser el texto legal que se va a pegar al pie de la imagen, digamos. Indicando que, que cedo los, los derechos de la, de la obra bajo una determinada licencia libre. Puedo dejar mi usuario o puedo poner mi nombre real. Yo voy a colocar mi nombre real. Y la licencia que me ofrece por defecto es la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. O sea, by S.A. Puedo cambiarla por otra licencia, yo la voy a cambiar por la licencia atribución solamente, pero ustedes pueden dejarla con la que les da por defecto, no hay ningún problema. Siguiente. Eh, en, el siguiente en la siguiente página me va a solicitar un poco más de información sobre la imagen. Lo primero, antes de borrar el título, yo voy a fijarme que... Bueno, esto me indica la fecha en que tomé la fotografía, el 13 del 10 del 2019. Me voy a fijar que debajo, en fecha, haya colocado la fecha correspondiente eh, de manera correcta, y está bien, 13 del 10 del 2019. Estos datos los toma por, de, del archivo en sí, digamos. Cuando tomo la fotografía con el celular, en la imagen, además de la imagen en sí, se guardan otros datos que la acompañan para siempre, que son... Eh, la fecha en que la tomé, la hora en, en que la tomé, etc. Eh, vamos a reemplazar el título, vamos a poner paisaje eh, eh, de esteros del Iberá. Bien, una leyenda, paisaje de un paraje en dos esteros verá corrientes una descripción vamos a poner paisaje de un paraje a las costas sobre la costa de un estero sobre la costa de, de los de los esteros verá corrientes argentinas Podría añadir otra descripción en otro idioma, si así lo quiero. Yo lo voy a dejar solamente en español. Y las categorías son muy importantes, porque ayudan mucho a que las personas que busquen una fotografía como la que yo estoy subiendo puedan encontrarla. Eh, y siempre es bueno pensar las categorías, o escribir las categorías desde lo macro hacia lo, hacia lo micro. Entonces voy a poner en categorías... Eh, Paisajes, eh, Argentina, Paisajes de Argentina, a ver si está. Como, usted, como ustedes verán, me va ofreciendo, cuando voy escribiendo, me va ofreciendo categorías. Si no está, si bien la puedo, la puedo escribir igual, les recomiendo que no, que no, si la categoría no existe, mejor no, no, no, no colocarla. Esteros de Libera. corrientes, bueno, acá me da, corrientes, province, esteros, ahora tenemos la opción de esteros solo, no, ok, paisaje acuático. No, ok. Bien. De todas formas, con cuatro categorías estamos bien. Eh, una vez que yo ya coloqué las categorías, eh, que si bien son opcionales, siempre re recomendamos poner categorías a la imagen, puedo darle clic al botón publicar archivos. Eh, se está subiendo la imagen con los datos que le cargué. Bien. Eh, me da la opción de añadir metadatos, pero no vamos a añadir eh, metadatos. Lo que sí vamos a poner acá es lo que está visualmente eh, mostrado en la imagen. Vamos a poner... Eh, paraje. Vamos a poner reserva natural. Bien. Paraje. Parque nacional, a ver si está la opción. Perfecto. Bien, ahí ya puse un par de, de cosas. Se le parecen un poquito a las categorías. Eh, vamos a poner... Si, si no queremos digamos, poner nada en, en los metadatos, no, no hay problema, hacemos clic en omitir este paso. Eh, yo yo lo, lo puse. Publicar datos. Y una vez que le pusimos los datos de metadata o bien omitimos los, subir datos de metadata, la imagen ya está disponible. Y eh, aparecen como dos op eh, opciones. Una es el texto del wiki, si yo quiero insertar mi imagen en un artículo de Wikipedia, o bien, por ejemplo, en mi artículo en el taller. Y eh, otra es el link, digamos, eh, directo a la imagen, eh, si lo quiero insertar en alguna otra parte. Eh, si yo copio el link, por ejemplo, y lo pego en otra pestaña, Van a poder ver que ahí está mi imagen, subida, de, con, la, con la información que, que, sub, que subí. Eh, acá está la historial. bueno Ya mi imagen está disponible en Commons para ser utilizada. Eh, como verán, no es demasiado difícil, por ahí un poquito tedioso a veces cargar algunos datos que nos piden, pero eh, nada más. Eh, en esta unidad... Eh, van a tener que hacer eh, las siguientes actividades. Primero van a tener un espacio de entrega individual. Yo acá les voy a mostrar eh, una forma de cómo resolverlo. Eh, un espacio de entrega individual en el que ustedes van a tener que publicar, compartirme, digamos, a mí de manera privada, eh, a nosotros, una imagen que ustedes hayan subido a Commons. Es decir, ustedes van a tener que subir Entrar al espacio de la actividad individual. Ahí dentro van a tener la consigna van a tener que tomar una fotografía o bien buscar de su galería una fotografía tomada por ustedes eh, con esos recaudos que hoy les comenté, de que, no, de que no se vea una marca comercial, que tampoco aparezca el rostro de una persona, puede la foto de un paisaje, de algún objeto, de alguna planta, de algún animal. Una imagen que ustedes además estén dispuestos a, y dispuestas a subirla a Commons, ¿eh? porque subirla implica que ustedes ceden algunos derechos de esa imagen. Eh, una vez que ustedes la suben, siguiendo los pasos que les indiqué, van a eh, agregar una entrega y van a ver que no les va a permitir enviar ningún tipo de archivo adjunto. Lo que van a hacer es insertar la imagen y además pegar el link de la imagen. Para insertar la imagen eh, hay muchas opciones. Ustedes ya pueden, a través del botón de imagen, Pueden hacer clic en examinar repositorio. Y acá, eh, bien subir archivo, buscarla desde su computadora, la imagen, por ejemplo. Pero nuestra plataforma eh, está vinculada con Wikimedia. Entonces, como ustedes ya la subieron a Wikimedia, también la pueden buscar a través del botón que dice Wikimedia. Eh, acá no dice texto completo, van a pegar el nombre... De, el nombre perdón Van a copiar el nombre de la imagen. El nombre que ustedes le pusieron, el título. En mi caso es Paisaje de esteros de Libera, el, el, el título de ustedes puede ser, no sé, eh, Perro durmiendo sobre un acolchado, no sé, por ejemplo. Y van a hacer clic en Enviar. Cuando hagan clic en Enviar, Wikimedia va a buscar muchas cosas que se parezcan a ese texto que ustedes mandaron para buscar. Entre los resultados que deberían aparecer, debería estar la imagen que ustedes subieron. Como ustedes verán acá, me muestra un montón de algunos PDFs, un archivo de JBU y aparece la imagen que yo subí. ¿Mm? En este caso va a aparecer la imagen que ustedes subieron. La cliqueo, elijo seleccionar este archivo, fíjense que autor aparece entre Terranitox, porque es mi autor, mi, mi usuario en en Wikipedia, en Wikimedia, y pongo, bueno, una descripción, guardar imagen, y ya ahí va a estar la imagen insertada, es decir, ustedes ya pueden insertar la imagen que subieron a Wikimedia, a Commons, directamente a través de la opción eh, Commons, perdón, a través de la opción Wikimedia, dentro del, del menú. De imagen de, de la plataforma y además de la imagen van a dar un enter acá debajo y aparte van a poner también el link que es todo esta url la voy a copiar y la voy a pegar una vez que ustedes hacen eso hacen clic en guardar cambios y ahí listo se termina la entrega de esa, de esa actividad esa consigna además Acá voy a con cancelar. Además, van a tener que compartir su, en, en la imagen o el recurso que ustedes subieron a Comos a través del foro para socializar el recurso. Van a entrar al foro, van a responder a esta pregunta, a esta consigna, eh, en el cual dice que los invitamos a que compartan el, el recurso que crearon, que subieron. Van a hacer clic en Responder y van a hacer los mismos pasos que hicieron para enviarlo en la actividad. Eh, vamos a hacer clic en avanzada, así nos muestra el editor completo. Van a hacer clic en imagen, van a hacer clic en examinar repositorio, se van a, a Wikimedia, escriben el título de la imagen que ustedes eh, guardaron, que ustedes subieron, le dan clic en enviar, va a aparecer el resultado, lo insertan. De la misma manera, en que lo hicieron en el espacio de entrega. Y además, les pedimos que debajo de la imagen también escriban la URL. Eh, también una breve explicación de cuándo tomaron la imagen y por qué les gustó esa imagen para subirla a, a Wikimedia, a Commons. Eh, bien Y finalmente, la última consigna que tienen en este eje es un cuestionario verdadero o falso es un cuestionario que tiene cinco preguntas y son verdadero y falso únicamente no, van a tener, no tienen un tiempo digamos una vez que abren en el formulario no hay un tiempo no hay una cuenta atrás para resolverlo así que tienen tiempo de todas formas antes del vencimiento de la, de la entrega de la actividad individual vamos a tener un encuentro, un encuentro sincrónico opcional para aquellos y aquellas que hayan tenido o que estén teniendo dificultades para subir la imagen a Commons. ¿sí? Por lo cual, si quedan alguna duda, si queda alguna pregunta, las vamos a poder evacuar en esa clase sincrónica del, del 23 de noviembre. Bien, eso es todo por el momento. Nos estamos encontrando eh, en el Zoom el 23 de noviembre. Si tienen alguna consulta, recuerden que es un encuentro opcional. Este no es un encuentro obligatorio. Eh, y de lo contrario nos vamos a estar viendo en, en el foro de socialización y voy a estar esperando además sus envíos eh, en el espacio de entrega de la actividad. Mucha suerte, que descansen y nos estaremos viendo.